Ya van 15 días de cuarentena y aún sigo escribiendo esta novela. Se trata de un pibe que hace magia. Creo que lo llamaré Jacinto Porker y la hiedra filosofal. Vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. ¿Pero qué dijo la concha mi hermana? ¿Acaso son 15 días más? Se van a dar cuenta de todo lo que. Maldita sea, parece que no compré suficiente papel higiénico y ya me quedan pocas pupitos. Ah. Buena gente, me imagino el embole que deben tener Debe ser impresionante, totalmente impresionante Los compré totalmente Ayer también vi el informe de, del presidente Que dijo que 15 días más Porque básicamente hasta después de, de Después de la Pascua Es básicamente lo mismo, son 15 días más Que a lo cual, yo creo Y no es para alarmar ni ser armista Pero, él dijo que el pico se daría los primeros días de mayo ¿Qué significa eso? Significa que van bueno, después de estos 14 días seguramente van a haber otros 14 o 15 días más ¡Oh my God! Así que hasta mayo vamos a estar encerrados no es para alterarse no vayan a comprar esos topos perigéricos por favor no lo hagan y siempre tener opciones como lo estamos disfrutando ahora con videojuegos películas series muchas de cosas que podéis hacer eh, tratar de no ver tantas las noticias porque te puede consumir la cabeza eso y es malo tampoco estar todo el tiempo hacer cosas útiles que se no dibujar sacar para si le canso algo hacer algo pero traten de no de no meterse mucho en el mundillo de, de las noticias porque les puede afectar por suerte yo soy un profesional de estar en la casa cerrado no es tanto, pero yo sé que hay muchas personas que están le están afectando, seguramente sí, le está afectando muy muy muy pero muy mal. Y yo a esas personas tengo que decirles que estén tranquilos y que bueno siempre tendrán Netflix, así que les dejo acá una película de Netflix para que recomendada para que la vayan a ver. Seguramente en estos días voy a hablar un poco de cosas distintas, eh, no tanto videojuegos, ni voy a tratar de, de, de subir algo entretenido como para que la gente, como, como especialmente un caso que llegué hablar de que se dio acá en Tierra del Fuego, Río Grande. Eh, yo ya había comentado el de. del de y me quedé uno pendiente, uno que me pendiente que me habían recomendado también que hable de ese caso y quiero hablar de ese caso y seguramente el próximo video que haga va, va a ser de sobre ese caso que se daba acá en Río Grande, en las playas, va a cerca del Cabo Domingo. Para los que son fueguinos seguramente ya saben más o menos de lo que voy a hablar. Así que eso para el próximo video. Y bueno, saludos gente. Sí, no, no, yo soy extraordinario, pero el embole se está apoderando de mí.